Eh, ya para Ay, finalizar señor señores, orden, eh, mio, eh, les dije al principio el tema de los feminicidios que está ocurriendo en la República Dominicana y, y, y es da pena, este fin de semana eh, han ocurrido eh, varios eh, feminicidios y esta mujer que vamos a presentar eh, fue víctima de su esposo que anteriormente la había agredido ella eh, pidió una orden de alejamiento, eh, ahí estamos viendo las imágenes, eh, gracias señor director ella pidió una, una orden de alejamiento eh, porque el señor estaba para ella, quería darle para abajo. Esta orden eh, parece que no fue eh, sometida. El asunto es que eh, la joven, eh, lamentablemente, este fin de semana, su esposo, su expareja, eh, No, le, le dio seis puñaladas. Wow. Tal casualidad. La joven Tania Ortega, de 21 años de edad, Tan joven. esto fue, eh, fue llevada de, por emergencia al, trau, al, trauma, al traumatológico de La Vega, ahí en El Pino, y se encuentra en estado eh, estable, eso fue en Maimón, en la provincia de Monseñor Noel. Bien. Vamos a escuchar la declaración de esta joven, ojalá, si alguien conoce eh, a, a su expareja, quien agredió yo, eh, pues lo pueda denunciar, se llama Esteban Canela, Esteban Calena, vamos a escucharla, señor director, y con esto finalizamos la noticia de hoy. Ah, y ese día él fue a mi casa y se me sentó en la cama me apretó la mano y me dijo que que él no quería matarme pero tenía que hacerlo me dio la primera ahí y yo metí la mano, me cortó y después me dio trema por ahí y yo empecé a bocear me murió la nariz, la boca. Sí. Y cuando lo pateé, que estaba en el suelo, me tiró otra en la espalda. Y voy a alejar que estaba allá. Y ella me, cuando entró le tiró la puerta diciendo. ¿Cuántas puñadas te dio? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama él? Esteban Díaz Canela. Esteban Díaz Canela. ¿En otra ocasión él te hubiese agredido? Sí, él tenía orden de alejamiento. ¿Tenía orden de alejamiento? Por eso. ¿Qué fue lo que pasó hace aproximadamente dos meses en tu casa? En casa de una amiga fue. Él fue rompió ventana, rompió la puerta y me estaba volcando, me dejó inconsciente. ¿Y fueron a la fiscalía? Sí. ¿Y no cayó preso? No. Solo le dieron una orden de alejamiento? Luego tú dormías toda la noche con él ahora vivía con él? No. ¿Él violentó la orden de alejamiento? Sí. Teme por tu vida? Claro, porque la intención de él era matarme. Y quería que yo llevara a los niños más grandes míos. Me dijo que lo llevara para que pasaran el día conmigo allí en mi casa. ¿Teme, ¿tienes tú pensado que él tenía un plan de matarte a tus hijos y matarte a ti? Claro. ¿Te sientes tú que has creado te ¿Tienes trauma. Mira, Mayelin, esto es lamentable, Esta sí, joven 21 años de edad, modo, ¿eh? o sea, una niña con toda una vida por delante y ya está marcada, dice ella que tiene el problema ya eh, psicológico, tiene temor y, y es lo que yo he dicho, las autoridades, principalmente el Ministerio Público, eh, eh, no han podido dar pie con bola con esta campaña de prevención contra los feminicidios, contra eh, eh, lo que es la violencia intrafamiliar y, y hay que cambiarla de una forma u otra, la estrategia, porque no está funcionando. Lo he dicho y los casos eh, siguen aumentando. Estamos a final de año y todavía hay hombres que, que, que están agrediendo a su pareja y que la están matando, la están matando es muy triste y aprovecho la oportunidad para llamar a todas las jóvenes eh, o féminas que están pasando por algún proceso o situación con sus parejas que tienen que tomar, la primera que tiene que tomar la decisión es la mujer tú ves muchos casos de que a veces eh, el hombre le está agrediendo, se lo dicen a una amiga pero cuando tienen que denunciarlo no lo hacen o cuando tienen que tomar la decisión de decirle no quiero estar contigo de manera que el hombre lo entienda sin agredirlo a él y que él también tome su Mira, lugar, pues... Eh, eh, la Mejor complicado. etapa para tú dejar un hombre, ¿sabes cuál es? El noviazgo. El noviazgo. Porque el hombre, aunque esté enamorado, porque siempre cuando uno está claro. enamorado viene el asunto, sí. todo es color de rosa, como como se conoce. Pero ¿En el noviazgo es que usted tiene, hoy en día la mujer sea inteligente y el hombre también. Porque antes eh, tú conocías a una persona y te casabas ahí, a la buena de Dios. Lo sin que saliera. conocer. Eh, la educación, sin conocer los familiares, sin conocer si son compatibles en todos los sentidos de la palabra, incluso hasta la iglesia, oye lo que recomienda la iglesia, que tú tienes que investigar hasta el tipo de sangre de la persona con que tú te vas a casar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eh, es un tiene que, tiene que ver unión, si son compatibles. Porque tomar la decisión de casarse no es un relajo. Y por eso es que los matrimonios hoy en día son tan a vapor y muchas veces uh -huh. no funciona y terminan con una desgracia hoy en día. Entonces, cuando usted está enamorada o enamorado, investigue, fue como le dije sobre las iglesias, investigue. Hoy en día hay tantas, tantos medios para tú investigar a una persona, a una institución o lo que tú quieras, pero en el caso que estamos hablando de, de, de problemas de pareja, usted investiga el, el tipo de sangre, eh, a qué se dedica, el récord de las demás novias o novios, porque claro. eh, esta investigación no es solamente de la mujer hacia el hombre, sino también del hombre hacia la hacia mujer. La mujer. El, el tipo de relaciones que ha tenido anteriormente, si es casado, si, si, si, si, cómo fue esa relación de su pareja, si tiene hijos, cómo es la relación con sus hijos. Entonces ahí usted tiene una idea con la persona que usted va a acotarse, claro. con la persona que usted va a convivir. Porque claro. después ya que el noviazgo está eh, eh, eh, profundo y después que viene el matrimonio, la cosa es peor. Más Entonces, difícil. cuando usted ah, no, que me invitó una cerveza, un comadón, ya usted se da cuenta usted fácil dejarlo. Claro. ¿Tú ¿No entiendes? Claro, Entonces, sí eso es así. lo que yo entiendo que el ministerio eh, y la misma, por ejemplo, el eh, Ministerio de Educación, el Ministerio Público y las autoridades deben irse por ahí con la campaña. Conoce a tu pareja antes de tu casarte. Conócela. Claro. No, y aprender a tomar decisiones. pues, como tú decías, el noviazgo es para conocerse, para usted determinar. Claro. Y uno piensa, la mujer siempre piensa, no, él va a cambiar, él va a cambiar. No, no, no. es que todo es bonito. Se tiene que saber lo que cuando, tú estás buscando. Cuando tú conoces a una mujer, todo es bonito. Claro. Te, el hombre la quiere complacer en todo. La misma sí. mujer eh, también te quiere complacer ay, en todo. Ay, sí. Tú te enamoras muchas veces de, de las redes sociales hoy en sí. Antes no, antes era de, de, de la muela. Pero Ajá. ahora tú ves una mujer o un hombre en las redes sociales y tú crees que es una vida de verdad. no. Compenétrate, conócela, mira cuáles son sus gustos, eh, eh, hazle prueba un día, tú le hablas duro a ver cómo este va a responder, ¿me entiendes? Un día tú le das un, co un codazo, ¿Cómo? No, un codazo no, sí, pero... Porque... un codazo ahí, no, ¡pam! Un no, agresivo. No, a ver cómo va a reaccionar, eh, ponte un día una minifalda, en el caso de las mujeres, a ver cómo el tipo va a reaccionar, ¿tú ves? Tú sabes tú te das cuenta, ah, no, el tipo es celoso, mira, sí. me puse una mini y me la mandó a cambiar. Celoso compulsivo. Entonces, tú, tú terminas esa relación tóxica, Una relación tóxica. tóxica. tóxica. Sí. Entonces, eh, son de los consejos para este 2020, sí. porque tenemos que buscar una solución. No después, porque ya después que usted está casado y tiene hijos, es, es, sí. eh, es, que... es un problema. Ya incluso hasta divorciarte es un problema. ¿Qué fue, yo Te va. <risa> Ay, Dios mío. Vamos a hacer un cortecito ya para venir con la parte final, ¿verdad? Cortecito y la parte final. Hay tiempo para un corte. ¿Eh? ¿Qué me dice Eri? ¿No Despedir. Ya Pedro está ready. ¿Eh? Pedro le ha ido bien. Tenía en este días Navidad, que no lo veía. ¿eh? Sí, Pedro le ha ido bien en, en, en esta Navidad. Pedro, te llegan los pollos. ¿Eh? A, a Pedro no le llegan los pollos. Porque no han llegado los pollos. Vamos, señora, a despedir. Mañana, Mañana tenemos, tenemos la fiesta de fin de año. Sí. Bien, claro. Eh, eh, eh, eh, la invitación extensiva para dos. Ok. Sí, Magel, pero ¿Por qué? te pasaste el programa entero con. con... ¿Eh? Se, se pasó el Probablemente no pero, pero, eh, da, da, Dame la mano Teatro, Dale, enfócame aquí ¿Eh? Señores, bendiciones Mañana a las 11, toque del mediodía En vivo, despedida del año 2019